Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, regresos, trailers y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos que Nimona, la cinta que Blue Sky Studios dejó inconclusa y que Disney no quiso continuar, será terminada por Netflix y se espera que se estrene el próximo año. La película está basada en una novela gráfica de Noelle Stevenson, a quien recordarás por ser la creadora de la serie She-Ra and the Princess of Powers. El elenco de voces estará encabezado por Chloe Grace Moretz como Nimona. En su sinopsis tenemos que un caballero es incriminado por un crimen que no cometió y la única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona. Un adolescente cambia formas. Nimona está programada para estrenarse en el servicio de streaming en 2023. Entre otras noticias, el pasado 11 de abril, Cartoon Network estrenó crónomos episodio con el regreso de Craig y sus amigos en un misterioso pueblo musgoso que podría ayudarlos en su búsqueda del corazón del bosque. Chrono Moss inicia dos semanas de estrenos todos los días de la semana en Cartoon Network, con cada episodio disponible al día siguiente en HBO Max. En busca de más pistas que conduzcan al corazón del bosque, los chicos del arroyo deberán superar más obstáculos con la esperanza de descubrir la verdad. Continuando con las noticias, Paramount Plus presentó el tráiler y arte conceptual de la tercera temporada de su comedia animada Star Trek Lower Decks. La revelación se produjo durante un panel de la serie en Star Trek Mission Chicago. La tercera temporada se estrenará en streaming a finales de este año exclusivamente en Paramount Plus en Estados Unidos. Y hablando de regresos, tenemos que en Disney Plus se ha estrenado nuevos episodios del maravilloso mundo de Mickey Mouse, titulado La maravillosa primavera de Mickey Mouse. En este próximo especial, Mickey y sus amigos exploran la promesa de la temporada de primavera a través de la lente de un documental único sobre la naturaleza. Entre otras noticias, un grupo de animadores de Blue Sky Studios decidió despedir al estudio de una forma muy particular. Esto tras la compra de Disney. Posiblemente este corto no dure mucho en internet y sea eliminado, pero es una forma muy interesante de decir adiós con nuestra querida ardilla, Scrat. Además de esto, tenemos que Disney Plus estrenó este 13 de abril la serie de cortometrajes titulados La era del hielo, las aventuras de Scrat. Actualmente están disponibles las 6 aventuras de Scrat y su experiencia con la paternidad que la verdad están muy divertidas. Continuando con las noticias, como sabrán, recientemente se estrenaron los nuevos episodios de Close Enough, y J.G. Quintel no perdió la oportunidad de hacer varias referencias de su anterior trabajo, Un Show Más. Por ejemplo, aquí podemos ver a Josh claramente disfrazado de Bordecai. Por supuesto, aparte de esta escena, hay muchos easter eggs a lo largo de la serie, Cuéntame en los comentarios cuáles has encontrado tú. Entre otras noticias, Paramount ha lanzado el tráiler de Path of Fury, la leyenda de Hank, una película de animación protagonizada por Michael Cera y Samuel L. Jackson, anunciada como una parodia de la comedia occidental clásica de Mel Brooks. A pesar de que fue anunciada originalmente en 2015, la película ahora llegará a los cines el 15 de julio de 2022. Y hablando de Paramount, Sonic el erizo 2 tuvo la apertura de taquilla más grande para una adaptación de videojuego en la historia, recaudando 72.1 millones en los Estados Unidos y otros 70 millones a nivel internacional. Las críticas de la película han sido generalmente positivas, y la mayoría de los críticos la reconocen como una entrada útil a la franquicia con virtudes que superan sus fallas. Queda por ver si la estrategia teatral de Paramount será emulada por estudios como Disney y Netflix, que recientemente relegaron su tarifa familiar al streaming, como sucedió con Luca, Turning Red, The Micheals vs The Machines, entre otros. Tal vez una mejor prueba de fuego llegue en julio, cuando Paramount lance Pass of Fury, una película animada que no tiene una franquicia popular como base. Veremos qué sucede. Ahora les traigo buenas noticias a los fanáticos de Turning Red. Los que amamos la película, podemos tener ahora una copia física con características que actualmente no están disponibles en Disney+. Plus. Entre sus características adicionales, tenemos comentarios de audio de la directora Dome y además, junto a los miembros del equipo, describen el proceso de muchas capas y el arte involucrado en la creación de Red. Añadido a esto, nos dan un paseo por el escenario para aprender cómo Fort town cobró vida animada y la producción de las canciones. Incluso tenemos cómo Dove Shee dirigió al equipo de animación para incorporar toques de expresiones estilo anime para crear al personaje de Mei. Y por supuesto, escenas eliminadas y un final alternativo. Turning Red de Pixar se lanzará en 4K Ultra HD Blu-ray y DVD el 3 de mayo. Entre otras noticias, Billie Eilish reveló en las redes sociales que aparecerá junto a la familia Simpson en el próximo corto, llamado When Billie Met Lisa. Este próximo lanzamiento de los Simpsons es el cuarto de una colección de cortos creados exclusivamente para Disney+. Plus que destacan las marcas principales del servicio y el contenido más popular. El nuevo corto se estrenará el viernes 22 de abril exclusivamente en Disney+. Plus. Continuando con las noticias, Netflix continúa generando nuevas series animadas. Y es que recientemente presentaron el tráiler de su serie CGI interactiva Battle Kitty, que se estrenará el 19 de abril. El anuncio nos da una idea del enérgico mundo de videojuegos que nos espera, donde nuestros héroes deben derrotar a varios enemigos para desbloquear su destino. Y hablando de estrenos, cada vez estamos más cerca del final de Amphibia. Por eso, recientemente, durante una larga entrevista realizado por el sitio web Screen Rant a Matt Brally, creador de Amphibia, se ha revelado mucha información de sus últimos dos episodios, sus duraciones y sus respectivas fechas de estreno pautadas para el próximo mes. Cuando el sitio web le preguntó a Braly sobre qué se pueden esperar los fanáticos de Amphibia para sus próximos episodios, esta fue su respuesta. Los títulos de los dos episodios que conforman el final son All In y The Hardest Thing, y lo que me gustaría decir es que estos dos son episodios enormes. All In dura 48 minutos, por lo que es incluso más largo que un episodio normal, y The Hardest Thing dura 29 minutos. Pones estos dos juntos y obtendrás el final de la serie. Mediante su cuenta de Twitter, Bradley añade que el episodio previo a estos dos, titulado The Beginning of the End, en español El principio del fin, también tendrá una duración un poco mayor de lo normal, y a su vez sería el inicio del fin de la serie ya que los tres episodios estarán conectados entre sí. El episodio All In se estrenará el sábado 7 de mayo, mientras que el episodio final titulado The Hardest Thing se estrenará la semana siguiente el 14 de mayo por Disney Channel Estados Unidos. Para finalizar les traigo unas pequeñas novedades de Hasbin Hotel, y es que el pasado primero de abril se celebró el cumpleaños de Angel Dust. En Twitter se publicó una ilustración del mismo que podría ser un frame de la serie a estrenar y que pueden apreciar en pantalla. Además de esto, Viviane Mendrano, creadora de la serie, realizó un pequeño anuncio en su Twitter oficial donde dice lo siguiente. Sé que ha pasado mucho tiempo sin ningún contenido nuevo, refiriéndose tanto a su Hotel como a Jaluba Boss, pero no puedo expresar lo mucho que está trabajando el equipo y la increíble manera en la que se están formando las cosas. La espera ha sido larga, pero valdrá la pena. En serio, la paciencia ha significado el mundo para mí. Con esto, podemos estar seguros de que pronto, aparte de tener novedades, disfrutaremos de estos increíbles proyectos que, la verdad, pintan bastante bien con todo el cariño y esfuerzo que le están invirtiendo. Como siempre, ante cualquier novedad, les estaré informando. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas.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 En mi mente siempre estás, estás, estás, contigo me voy a quedar, quedar, quedar, y nunca te voy a dejar llorar, llorar, contigo quiero yo pasar una vida.